Estamos listos para seguir compartiendo Nuestro programa de día miércoles Lo de prometido es deuda Ella cumplimos. viene con premios para ustedes Por nuestros 5.000 seguidores Nos visita una vez más uh -huh. Mika uh -huh. de uh -huh. Bienvenida Mica, ¿cómo Gracias. estás? estás? ¿Todo bien? Todo lindo, por suerte Hoy vine feliz a festejar los 5.000 seguidores Felicitos felicito, chicos! La hicimos venir un feriado bien, Ay, buen Bueno, feriado. en Instagram subí mi cara de dormida Dije, todos más vale que vean el canal 7 Porque no me estoy levantando hasta ahora con este frío Claro Para que no me no, estoy... Pero ah. me... No, pero se ha hecho un maquillaje precioso Claro, se ha en peinado todo Se ha peinado Se onda Si es feriado que no se note Muy bien, si feriado, no note. Muy bien Mica Le tenía que mirar Mi si cara estaba de muerte Siempre, siempre le ponemos la mejor ¿Con qué venimos hoy, Mica? Porque ella, recordamos, y a sí, lo claro. que nos está, no nos han visto anteriormente Nos presenta diferentes propuestas gastronómicas, recomendaciones Exacto, para que todos puedan disfrutar Hoy específicamente traje recomendaciones para los del Team Salado Ay, yo, Uy, sí. yo, yo, sí. Yo, yo, yo soy, a mí sí. las tortas, no, no me pinta mucho Yo de merienda una hamburguesa, es, es mi onda ¿me El sándwich de Mila Exacto, por favor, por favor eh, hoy les traigo dos opciones diferentes de hamburguesas, uh -huh. de locales donde comer buenas hamburguesas en Mendoza Qué bien. Una de las primeras propuestas que trajo City fue buscar la mejor burger de acá de la provincia Ay, ¿me ac ¿se puedo acompañar? Yendo Les <risa> sigo <risa> prometiendo hace rato que los voy a llevar, Entonces les ¿verdad? prometo que voy a reservar un día para llevarlos a ustedes Sí, perdón, A un día voy a que acá con hamburguesas para todos Te lo pido, Mica Por favor <risa> Bueno, lo cual es <risa> que me no, van a encantar y bueno, como les estaba comentando, son dos lugares diferentes en esta búsqueda que estoy haciendo. Si quieren ver en Instagram, pueden ver todos los locales que yo estoy buscando. Uh -huh. Todavía no la termino, me quedan muchos más locales uh -huh. por recorrer. Bien. Y yo les pregunto siempre a mis seguidores, ¿qué locales de hamburgueserías tienen para recomendar? Yo Ajá. las tengo que probar y yo tengo que después poder decir Bien. cuál es la mejor burger de Mendoza. Para me que encanta. todos vayan a probar Mundial de hamburguesas claro. Sí, uh, Jurado, nosotros tres, no fue sí, <risa> Los voy a invitar para la final Para votar los tres Uy, con hamburguesas estamos. Me encantó Listero. Un programa de hamburguesas sí. Listo ¿Con cuál arrancamos, Mica? Mira hoy les voy a presentar Roswell Que es uh -huh. terrible hamburguesería Ahí les muestro el TikTok Y después hablamos un poquito más Dale, vamos Estoy buscando la mejor burger de Mendoza Y ustedes me recomendaron venir acá Roswell es de las mejores hamburgueserías de Mendoza Que he probado hasta ahora Me encantó Y se lo súper recomiendo en el lugar yo vine a la noche, hicimos reserva previa porque se super llena y lo primero que nos pedimos fueron estos tragos que estaban riquísimos, de verdad me encantaron. 350 cada uno, un gol. Después de entrada nos pedimos las buffalo wings, que por Dios, si tenés la posibilidad de pedírtelas como plato principal, hacelo porque te van a encantar, no te puedo explicar lo ricas que estaban. Y después, obvio, tenían que venir las burgers, nos pedimos estas dos, eran mortales, las porciones... Súper grande y abundante, me encantaron. Estaban súper sabrosas, las papas también riquísimas. las más grande y las más ricas que he probado. Posta. Ir, sí. Así? ahí me escucharon chocha de la vida en el momento que las estaba comiendo. Si querés más recomendaciones de Mendoza, seguinos. Fue honesto el comentario, ¿no? Se bueno, la veía disfrutando, no Mieka. Te dije, que ir a ver en ese momento. Bueno, Por no estaba así, con las hamburguesas en la barra oh. disfrutando. ¿Cómo Ay, se sigue después humbre. de ese video? ¿Cómo seguimos? No, no, y aparte muy generosa la porción, ¿no? No, no, muy abundante. Eso bien. es lo que les quería hablar. De este local destaco la abundancia de las porciones y además la rica que estaba, obviamente. Era increíble tener una hamburguesa tan grande. Me la terminé. Ah, muy bien. bien. Como si una campeona, como corresponde. Las papas no las toqué, pobres. Quedaron ahí. <risas> la hamburguesa, pero eh. nada, sí o sí. Estaba muy rica. Y algo que también me gusta de este lugar es que hay muchas opciones de diferentes rellenos de la hamburguesa. Bien. Ah, Tenés con champiñones, la que me pedí yo es la de cuatro quesos con rúcula. Ah, bueno. Sí o Sí tienen que probarla Porque está muy sabroso Y vimos ahí pan negro no Que estaba sí. quemado ese el pan es así El pan es así <risa> Es la onda claro. Yo he probado esos panes negros No tienen nada de diferencia Con el pan común Ah, ah es, es como la facha, facha nomás Es la facha Bien. nomás Para Bien. que quede Que no hay nada más lindo Que el color negro Porque no en una burger Yo uh -huh. claro. no creo es la mejor combinación Bien, y unos finger foods También ahí como para picar Eso riquísimo. les quería hablar Además tienen potos fritos Yo el que me pedí es pollo A la barbacoa Ajá. Estaba ¡Increíble! Ah. ¡Qué rico! Es muy rico. Como, lo siento porque me acuerdo y yo... Ah, <risa> qué, hermoso. ¡Qué hambre! Sí, no, la verdad es que estaban muy ricas. Sí. Son sabores súper diferentes. Siento que es un estilo muy americano que a, hasta el momento acá yo no había encontrado. Uh -huh. Estaba muy, pero muy bueno. ¿Recordás dónde está ubicado más o menos? ¿En qué este departamento? Está sea? en la calle de San Martín, llegando al Palmares. Ah, ajá! Sí. Sí, vengo, en el, como en esa rotonda en la donde rotonda, está el, el supermercado perfecto. grande. ¿Vamos con la segunda propuesta? Vamos con la segunda Dale. propuesta. Hoy les quiero... Ah, Sí, no, no, presentala, ¿Sí? no, ah, no, no. Bueno, presentala, presentala. el segundo lo local es un emprendimiento que abrió hace muy poquito De dos hermanos, que están vendiendo todas las fichas Y está muy, pero muy buena las cosas que ofrecen Así que ahora sigamos sí con el video de Dale. El video. Mendocinos, hacía tiempo no probaba una buena burger para recomendarles y ya la encontré. Hoy les reseño el un patio cervecero buenísimo que hace apenas unas semanas abrió las puertas de su restaurante. En el lugar vas a poder disfrutar de birra artesanal buenísima y unos tragos ah, que estaban deliciosos. Yo probé el mosquito malibú y me encantó. El restaurante en sí es sencillo, pero la comida es una locura. Puntos Extra porque de cortesía te traen estas tostaditas con mayo casera, las amé. Y ahora lo que estaban esperando, la data de las burgers, yo no les puedo explicar lo buenas que estaban, me encantaron, de verdad. probé, ve, la burger americana y la Diablo, que es esta que están viendo en pantalla. Era una bomba, si te gustan las burgers simple con queso y carne, ¡ah! tenés que venir a comer esta, te va a encantar. Chequeate la pinta que tenía este lomo, lo único que mejoraríamos es que estaba un poco sequito a cerrar con esta pizza de masa madre que estaba 10 de 10. De postre ¿por qué no? Le mandamos terrible trago este de Baileys y Oreo la rompe, tenés que probarlo. En Instagram te dejo un cupón de descuento y seguinos para más recetas. Así hemos terminado. Es insalubre este segmento. Ay, Yo vengo acá, me imagínate, a las 8 de la mañana empiezo a pensar que voy a me empiezo a acordar las cosas que comí. Y ay, por favor. No, aparte, acá ustedes no escuchan, pero el director, ah. Qué Me alegra causarles eso. Es la idea de mi proyecto. Qué fruta tan noble la hamburguesa. bueno, Lulunta, si se llama este lugar, ¿no? Lulunta, claro, a mí me confundir, pero yo decía Lulunta no es Lulunta, claro. Era un patio cervecero que en el verano la rompió y hace muy poquita Aproximadamente un mes Abrieron el salón cerrado Con toda la parte de restobar Buenísimo Tienen opciones de pizza De masa madre Que estaban buenísimas El lomo que ahí Mi pequeña crítica constructiva De lo que mejoraría Y las hamburguesas Que son una locura uh -huh. Veías el, el de pedidos ya Yendo y viniendo Parece claro, que hamburguesas van como piña ATR. No, sí, la verdad <risa> me encanta Es muy recomendado Lo que me gustó mucho De este local Es que la hamburguesa Estaba Bien cocida uh -huh. y bien jugosa, que es muy ah, difícil muy bien. de encontrar Porque ah, ¿Sí? veías que estaba muy, muy bien cocida, pero a la vez estaba riquísima Es un estilo un poco más casero, no tan americano, uh -huh. que la rompía Y a mí me gusta de la hamburguesa, ¿saben qué me encanta? Que la básica, carne y cheddar, ya es una locura, ¿me entendéis? No se sí, puede agregarle muchas cosas claro. para que sea rica Y acá vas a encontrar esa hamburguesa básica y la rompe Perfecto, me encantó En la calle Masa de Maipú En la calle Masa de Perfect. Maipú, Perfecto. ahí Perfecto. pueden encontrarlo, lo buscan en Google, lo van a ver al local eh, es un lugar sencillo, como recién abren sus puertas, están empezando, pero impecable. Está bueno apoyar esos sí, emprendimientos. Sí, a los emprendedores. Exacto. Claro que sí. Y algo que quiero destacar que me encantó, apenas terminé de comer, bueno, ¿cuáles son las críticas constructivas que tenés? Ah, yo dije, me ah, encanta. se acercaron a... Exacto. Qué bueno. es, muy bien. Esas ganas de, de mejorar todo lo que tienen, a mí me encanta y me parece súper destacable. Yo se los recomiendo sabiendo que estos chicos... Quieren mejorar y darle lo, lo mejor de ellos a, a cada persona que va vaya. Entonces, eso es un punto a favor, los felicito a los chicos de los Muy bien. Por los dos y seguramente, que ustedes que nos están viendo en sus casas también estaban como nosotros. ¡Ay! Quiero ir, quiero probar toda esa riquísima comida y es por eso que Mika, como siempre, nos trae sus regalos. Hoy encima estamos de festejo con nuestros 5.000 seguidores, así que vamos a hacer un sorteo en nuestras redes sociales para que puedan ir probar. Las hamburguesas de Roswell y las hamburguesas de Lunlunta también. Yeah. Así que atentos a nuestra cuenta de Instagram porque vamos a estar publicando muy muy pronto ese sorteo y la invitación también a seguir a las redes de Mica, bajo así lo encuentran en TikTok y en Instagram. De igual manera para conocer muchísimas otras propuestas culinarias y gastronómicas que tenemos aquí en Mendoza que son muy buenas y para todos los gustos. Nosotros pincelado. Okay. Vamos a ir a probar las hamburguesas. Todo, todo. Gracias, amiga. Como siempre, nos encanta tenerte. Y atentos al sorteo ella. que se viene.